...de radio con vosotros, contigo, y no sé por dónde nos vas a llevar, si tienes ya invitados... Sí, a ver, por favor, situación. está con nosotros María Jesús Santiago, que es la directora de la Biblioteca. Muy buenos días. Hola, buenos días. Mira, ya está, tenemos invitados, por supuesto, luego van a pasar por aquí mucha gente porque hay... ...infinidad de actividades en esta biblioteca... ...cosa que nuestros oyentes... ...por lo menos los del Espacio de Cultura sabrán... ...porque siempre decimos todos... ...se presentan muchísimos libros... ...se hacen muchas cosas... ...de hecho lo más inmediato son unas jornadas... María Jesús, que comienzan pasado mañana... ...sí, empezamos la, la, esta actividad el año pasado... ...y las queremos seguir haciendo en lo Qué sucesivo... Eh, la, tiene, ...el programa tiene un título común que es vera, eh, eh, Cáceres y la Ribera del Marco, y engloba pues charlas, conferencias, encuentros, e incluso terminamos siempre, bueno, queremos, el año pasado empezamos y terminamos con una plantación de árboles que este año queremos volver a hacer. Y además dedicada a los medios de comunicación, sí que eso es, también es muy bonito. Sí, Porque sí. normalmente estamos denostados, pero esto de que se acuerden de nosotros desde las bibliotecas nos gusta, va a venir Joaquín Araujo, por ejemplo, o sea, hay muchas actividades. Eh, en las jornadas Rivera del Marco que comienzan el 26, luego serán el día. ¿Cuándo es la plantación? Pues verás, empezamos el, el día 26, que empezamos el día 26 con Joaquín Araujo. Sí, qué eh, maravilloso. Que. El, el título de la conferencia que va a ser «Vivacidad o sequía, conservemos la ribera». Sí. Y luego, eh, el la día 2 de noviembre, sigue una mesa redonda que tratará de varios aspectos que se aunan bajo el título «La ribera del marco, 40 años de abandono», y que contará con las intervenciones de varios profesores de la UES, Luis María González Jiménez, uh -huh. Antonio José Campesino y Miguel Matas Casco. ¿eh? Luego, ya el día 11, y dentro del programa de la, de la sexta jornada, de la sexta semana de la ciencia y la tecnología en Extremadura, que promueve Fundecid hmm. y, y la Universidad de Extremadura, Antioch, sí. pues eh, tenemos una conferencia de Fernando Valladares con el título Las aguas subterráneas, las venas ocultas de la vida en Cáceres. ¡Qué interesante! Y luego ya incluimos en este, en este cartel, en este programa nuestro, también las la jornadas de la Asociación de los Amigos de la Ribera del Marco, que digamos que es aquí el grupo de resistencia. Que, nos, que quiere cuidar que la quiere ribera, mantener la conservación de la ribera, exacto, y que a nosotros pues nos han venido muy bien y nos ayudan muchísimo en todo. Vamos, que esta es la segunda vez, pero va a haber jornadas de ribera de más. Queremos Marco. seguir, exacto. mientras. Exacto. mientras sí. Yo creo que la ribera necesita mucho apoyo y no creo que vaya a ser cuestión de un año ni de dos. No, eh, va, va a tardar. Muy. Va a tardar. Esperamos que con estas cuestiones vaya la cosa más ágil. Pero lo digo para que vean también que en las bibliotecas no solo se habla de libros estrictamente, me refiero, lo que todo el mundo considera biblioteca, que dice voy a la biblioteca a sacar una novela. No, se habla de ciencia, se habla… De... hay muchas presentaciones de libros también durante sí, todo el año de revistas. Hay... hay una cosa que nos ha gustado mucho que es lo de cita a ciegas con un libro sí, sí. que nos ha encantado, porque pone autor francés o autor japonés. ...vampiros, <risa> y te pone el siglo en el que se desarrolla la historia. Sí, se le dan unas, unas pistas por, también para que la gente pueda seleccionar un claro. poquito... Pero bueno, eh, eso ha, ha, ha levantado mucho no, entusiasmo no. Y, y la gente es, que es, curiosa, que dice, lo quiero todos. es curiosa y, y, y es de verdad que es una, sí. una promoción que ha gustado mucho. ¿sí? Porque además vas viendo y a lo mejor dices, este puede ser Chirves, pero no lo sé. entonces más Sí, de... sí, se dan pistas, pero sí. no, no, no pero se sabe. Hay ¿eh? cosas, una que pone autor japonés vampiros y yo he pensado, ¿quién será? Por Dios. o sea Pues yo tampoco lo era? sé, porque son los compañeros. <risa> ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¿Qué es lo más bonito de trabajar en la biblioteca, María Jesús? Pues mira, lo, a mí lo que más me gusta, me gusta la biblioteca pública, sí, ¿eh? porque la biblioteca pública eh, permite hacer montones de cosas, casi todas las que tú quieras eh, y las que nos permiten los presupuestos y, Etcétera. y muchas cosas. Exactamente. Pero, Esto es como los museos, pero, siempre sí. hay poco y siempre hay poco espacio y esas cosas, pero… ¿cómo? Y a mí es lo que más me gusta, sí. siempre… Eh, además es que cuando pruebas a trabajar en una biblioteca pública eh, ya te, te, te cuesta… Sí, por lo menos para mí, a mí me pasó. Y es una biblioteca generalista en cuanto a contenido, tratamos todos los temas y tratamos también a todos los públicos. ¿eh? sí. Bien. Entonces, Desde infantil hasta los mayores, incluso gente que no se puede desplazar, que ahora les contaremos. Hay servicio de préstamo a domicilio para gente que no se puede sí, sí. desplazar. Eh, hay, Bueno, es que en las bibliotecas hay un montón de cosas. Hay clubes de lectura, a, a veces eh, se ponen películas y se debaten, o sea, se organizan presentaciones. Hay una enorme selección de revistas también de… Las, las, las revistas sí. también es una de las secciones que es muy atractiva. Además, las tenemos a, en la parte de abajo, porque es, digamos que es la información más actualizada que tiene la biblioteca. ¿eh? Y aparte, que, que es la es la diaria y es la que mmm, nunca le faltan claro. usuarios y es una, una, una sección, un área muy demandada. ¿eh? Sí, y a mí me gusta una parte de las bibliotecas, María Jesús, que implica el. que se crea sociedad. Se sí. crea tejido. cohesión social, se, se crea se tejido. El tejido. social sano. Sí. ¿Eh? Por eso, generalmente, en, en algunos países eh, se, se, se, se implantan bibliotecas públicas para crear esa, ese, ese tejido social que se necesita. Un, un, por ejemplo, se, se utiliza mucho en, en, en Medellín, eh, en, sí. la, en Colombia. en Colombia. Mm. ¿Eh? Entonces revitaliza y rehabilita muchas zonas degradadas Exacto. socialmente. Sí, que eso es una parte muy importante y además es esta es una biblioteca concurrida, por cierto. Estamos viendo a un montón de gente llegar. Hay los eh, chavales del colegio Tesoro de Aliseda, estaban haciendo una gincana en el piso de arriba, hay más de mil usuarios. Lo que estaba yo pensando, no sé si habrá unas edades, lo típico esto que dicen los adolescentes que leen, luego dejan de leer y luego ya retoman. No sé si hay edades de estas que dicen, nos planteamos ahí que hay que hacer el tirón para que vuelvan a la biblioteca. Pues sí, porque es verdad que lo, los niños, pues, tienen, están además tienen el estímulo de los padres pero llega un que momento que lo traen a los cuentacuentos y a las sí, actividades claro aparte que a ellos les gusta muchísimo y, pero llega un momento que tienes una diversidad de, de opciones de ocio y de y, de, de, y, y aparte, que tienen mucho que estudiar y mucho donde, sí. donde dirigir su atención. Exacto. Que, y que, hay que lo plata, Que forma, lo dejan. Muchas series, muchas cosas, exacto. Pero si ha aprendido la semilla, sí. yo creo que vuelven. Sí, eso, Entonces nos, nos interesa sobre todo. Eso nos dicen todos los profesores de secundaria. Luego vuelven, luego vuelven. Sí, sí sí, sí, sí, sí. Tampoco, bueno, también, eh, yo siempre lo pienso, digo, bueno, cuando yo estaba en el instituto tampoco es que leyera toda la clase, leíamos dos o tres. O sea, que, que siempre hay este jaleo con los índices de lectura, sí. pero jaleo me refiero a que eso bajos, no que haya jaleo, es que son bajos los índices de lectura en España en general y en Extremadura en particular, pero aquí la, la lectura se queda es una actividad claro. que necesita un sosiego y necesita y, es, y además por eso también es importante para mantener activas las personas porque el hecho de codificar y descodificar los, los, los textos <risa> claro. supone un trabajo, o uh -huh. sea que no es, un, aunque nosotros lo hacemos mecánicamente, sí. eso supone una, una, un, ejercicio, ¿eh? un ejercicio. Sí, de hecho, que, por ejemplo, para es... combatir la demencia siempre se recomienda que la gente lea mucho que haga crucigramas, o sea, cosas que implique sí, un sí, tipo sí. de esfuerzo intelectual. Más actividades que tengáis a partir de ahora. <risa> <risa> Pues actividades…, bueno, una que, que también no, nos, no, nos llena mucho y la implantamos el año pasado, eh, en octubre del año pasado, fue la del el préstamo a domicilio. Sí. ¿eh? Eh, se lleva a, a, a la residencias, al domicilio donde esté la persona que lo necesite, mm, libros, revistas, discos, lo que nos pidan, ¿eh? Y además en esto contamos con la colaboración con, con un grupo muy activo, con lo, con el grupo de Scouts, Hacimus 493. De, sí, que ahora, de ahora nos explicará Beatriz de dónde viene Hacimus 493. Ah, sí, sí, sí. <risa> sí. Y bueno, está eso hecho, es muy bonito. Sí, está hecho para personas que. Que no pueden venir a la biblioteca, que tienen que alguna tienen dificultad de edos, movilidad, de movilidad, que viven o, más lejos. Sí, o de, tipo, de otro tipo, mm. que no puedan acudir a la biblioteca presencialmente, y se los llevamos a casa y se, y se recogen también en su casa. En su casa, qué bonito. Luego también tienen programa de lectura fácil, porque ya saben que las bibliotecas, cuando dicen que atienden a toda la población, es que atienden a toda la población, incluso a poblaciones que antes estaba vetado el acceso a las bibliotecas porque no podían descodificar bien los libros y ahora hay muchas sí. lecturas adaptadas. Eso es. Queremos dar también un impulso a, a, la, a la lectura fácil. ¿eh? La lectura fácil consiste, es una. Es, aparte de una herramienta, es una técnica, es una metodología que sirve para, para, para, para que puedan acceder sin dificultad a la información y a la. Y a, y a todos los recursos culturales, incluso a la vida misma, a personas que tienen pues alguna discapacidad, algún problema cognitivo, eh, algún desequilibrio o incluso desequilibrio también. De tipo, pues, no sé, que, que tengan incapacidad para, o sea, que, que tengan una incapacidad a lo mejor temporal, sí, o sea, que, que o no, que no entendan el idioma o que, en fin, que tengan alguna dificultad, que no sea, algunos no son. No son, exactamente, no son discapacitados permanentes, pero sí hay gente que tiene, yo, que se si estaba ocurriendo, persona, claro. gente que con un ictus que dice para recuperar también hábito de lectura, etcétera, y dicen bueno, personas pues… No, que, no, que no han tenido la oportunidad, oportunidad o sea, de, de aprender a leer bien con la lectura de, fácil. De, de, de igualar la, las oportunidades por, sí. a las personas y que tengan una, una experiencia satisfactoria en, su, en, en el acceso a los servicios, a los recursos, a los libros, en fin. ¿Mm? Y estamos en octubre, de, ya saben ustedes que en diciembre es final de año, que final de año en todo el organismo público es como el frenesí. ¿Sí? <ríe> Administrativamente, que es la parte que le toca a María Jesús, <ríe> ¿vale? de cerrar los presupuestos y todas estas cosas, y también de actividades, porque como… Ha acabado el verano, que el verano saben ustedes, porque a la gente le gusta más estar en la calle, etcétera, etcétera. Eh, en septiembre-octubre se retoma la actividad de una manera frenética, sí. casi en todos los sitios. Sí, empieza el curso. Claro, el, el, el, la gente también se, se notará se... eso, ¿no? Que, que empieza. Sí, el se curso. nota, se claro. nota, porque bueno, lo, aparte que, que tenemos, acogemos también a, lo, a las personas que que necesitan tener un espacio para estudiar, claro. los niños vienen a hacer… Bueno, cada vez vienen a menos a hacer los trabajos, pero sí que vienen a, pues a, a retirar los libros que les recomiendan… Mm. ...de todas formas acaba el, el verano y, y digamos que nos recogemos un poquito... ...y nos dedicamos a hacer también otro tipo de actividades... ¿eh? Mm. ...pasa igual que en enero, que también sí. nos ponemos muchas metas... ...queremos hacer muchas cosas... ...y luego pues la vida, y, <ríe> Jesús, y, y, luego la vida. <risa> ...y luego ya vuelve la primavera con el sol y el paseo... ...y, y bueno, se nota, eso, sí. eso, eso se, se, se nota en la, en la biblioteca... sí ¿eh? ...a mí me gusta mucho porque parece un organismo vivo, claro... Sí, ...que sí, le, a hacer, claro, le claro. va a hacer, va pasando por... Mmm, Todas las cuestiones. Pues si te parece, vamos a invitar a Begoña Morán y a Beatriz García Casares que suban. Oirán ustedes folios, ruidos y tal, porque estamos en directo en la Biblioteca Rodríguez Moñino María Brey. María Jesús, muchísimas gracias. Encantada. Igual muchas gracias por, por acompañarnos. ¿eh? Muchísimas gracias. Y vamos a saludar que se han sentado ya, están sentándose con mucho cuidado. <ríe> Beatriz García Casares, muy Hola. buenos días. Iba a decir buenas tardes porque estoy acostumbrada a decir buenas tardes, pero no es de día todavía. Y Begoña Morán, muy buenas. Buenos ¿Qué días, ¿qué tal? Encantada. Servicio de préstamo a domicilio, que yo creo que es una de las. Esto es muy bonito. Es muy bonito. Es muy bonito. Es un proyecto muy bonito. ...que esperemos que cuaje bastante más en la sociedad cafereña. Sí, porque luego pasan cosas de estos que dicen... ...hay este servicio y se hace mucha publicidad... ...pero luego ves que la gente se entera poco, pues, también a veces. Pues se entera poco, el proyecto surge, la idea surge... ...pues en época de pandemia, cuando hemos sufrido todos tanto... ...que sí. nos salíamos de casa y tal... ...veíamos las iniciativas de gente solidaria que había... de de llevar alimentos a las la personas, medicina, las sí. medicinas, para que la gente no saliera de casa. Y nosotros pensamos que por qué no llevar libros también. ¿Para? Sí, por favor. Y, ¿Qué hubiera y, sido de la gente en la pandemia sin la vida cultural? Y a partir de ahí pues surge este proyecto, surge esta idea y empezamos a gestarlo. no, Ideamos ya un proyecto, además... También teniendo en cuenta el papel de las bibliotecas en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, ¿eh? que no es no dejar a nadie atrás. Sí. Y entonces eh, nos dimos cuenta mmm, ya una vez que tomamos retomamos una vez la vida de nuevo que nos fallaba mucha gente mayor a la biblioteca, nos faltaba gente mayor por miedo a salir, por miedo, por miedo que, a hemos, ten, claro. que hemos tenido todos. Sí, y entonces, bueno, pues ahí empezamos a, a idear el, el servicio de préstamo a domicilio. Entonces, mmm, más o menos lo diseñamos, pero necesitábamos eh, unos voluntarios porque aquí tú puedes diseñar el proyecto pero, pero necesita gente, claro. gente para infraestructura para llevar y dinero y poco entonces eh, empezamos a contactar con gente y los que se ofrecieron voluntariamente eh, con muchísimas ganas de hacerlo y con un entusiasmo increíble fue la asociación eh, Scout Azimut 493 que está con nosotros Beatriz, que ya le he presentado antes. Buenas. Muy buenas. buenas. Es jovencita y conocía a Quevedo, ¿vale? que lo sepas. Yo no, pero ella sí. Y cantaba la canción y todo. Porque decía que es de Quevedo y yo, ¿quién es este? Has tenido mucha, mucho tino al poner la canción, por cierto. ¿Cómo trabajáis? Cuéntame. Porque además estaba yo pensando también en cómo... ...es el proceso, porque no sé si hace falta internet o, o habéis elegido a la gente, contadme. A ver, este proyecto eh, entra dentro de... Bueno, lo, mis chicos eh, son de edades comprendidas entre los 14 y 17 años. ¡Qué bonito! Entonces, esta actividad entra dentro del, del proyecto social que llevamos a cabo eh, dentro de la unidad esculta, ¿vale? Sí. Entonces, eh, se pusieron en contacto con nosotros y ellos enseguida, porque es verdad que necesitan poco para colaborar con cualquier actividad o con cualquier cosa, aunque sea algo social, como es en este caso, ¿no? Sí. Y, y sí es cierto que echamos de menos que tenga más, más salida. Entendemos que los destinatarios de este servicio… No tienen acceso, por ejemplo, a redes sociales, que claro, es lo que ahora mueve que todo. estaba buscando a CIMU, do, er, 493 Entonces, y digo, por Dios, estáis en todas partes, Facebook, no, Claro, Twitter, nosotros Instagram. sí, nosotros es verdad que tenemos muchas claro. actividades en redes sociales porque, al fin y al cabo, eh, mis chicos con las que tienen es de lo que hacen uso. Claro. Pero sí es cierto que los destinatarios, que al final pues son personas que viven solas, eh, personas dependientes que no pueden salir de su casa, sí. eh, personas con movilidad reducida, a lo mejor es cierto que no tienen acceso a redes sociales y a lo mejor en su casa, claro, sí, o a lo mejor ni se han enterado de, de este servicio, Ajá. pero pero sí es cierto que, que poco a poco irá, irá arrancando y esperemos que tengamos más actividad, claro nosotros pensamos que es un servicio que para sentarse necesita tiempo. Sí, y es sí porque además que... está destinado a gente que está en su casa, que es que sí. tampoco va a salir y va a ver carteles por la calle. Vamos, porque... Aprende, claro, no. vamos aprendiendo también un poco quizá claro. de los errores, no, porque en un principio nosotros diseñamos este servicio, pues eso… Para gente, habíamos hecho un cálculo y tenemos unos 1.400 usuarios de la biblioteca que son mayores de 65 años. Bueno, pues un poco orientado a gente jubilada. Gente con algún problema permanente o temporal, con alguna discapacidad. Gente que vive sola, gente que no puede acudir en algún momento Claro, gente que está de baja porque tiene una enfermedad y dice, por favor, quiero leer. Que está de baja, exactamente. Entonces, ese… Sí, es un proyecto que lo de difundimos en redes sociales, que es lo que nosotros creemos que es lo que tiene mayor difusión ahora en estos momentos, pero ahí cometimos un error, porque a la gente a la que va dirigido precisamente no tienen internet, no tienen redes sociales, como mucho manejan un WhatsApp del móvil y ya está. Claro. Entonces, a partir de ese feedback que hicimos... Eh, pues hemos intentado difundirlo de otra manera, por los canales clásicos de publicidad. Hicimos un reportaje, nos hicieron también en el periódico, donde se hizo un recorrido de cómo era esto, eh, la entrega, ir a ver a la persona que solicitaba los libros y tal, fue muy bonito. Se difundió un poquito más… En, pero luego se metió el verano y, y bueno, uy, sí. pues me interesa, no me interesa, me deja de interesar, pero no hemos recibido tampoco solicitudes para, para el préstamo a domicilio. Y ahora a ver o, si con el programa de radio que la gente de esas edades escucha mucho la radio. Sí, o, eh, familiares, o familiares, amigos, o, que o amigos o amigos, tal. Sí, que lo pues sepan porque damos, lo único que tienen que hacer es llamar por teléfono. Exactamente, comunicar os, explico, que es lo que quieren. os explico un poquito. Claro. Entonces el sistema es la persona que está interesada en un, que le llevemos un documento a, a su domicilio, nos llama por teléfono al teléfono de la biblioteca, que solo tienen 927001600, al correo electrónico, ¿vale? BPE es, pero lo más fácil es el teléfono. Sí, 9270016 00 es fácil, sí. Y solicito un préstamo de servicio a domicilio. Tomamos nota, buscamos los libros, preparamos unas bolsas, porque merchandising teníamos, tenemos bolsitas <ríe> de préstamo a domicilio. Preparamos las bolsas, los chicos voluntarios, que son fantásticos, vienen los viernes por la tarde, que ya es cuando no tienen clase, recogen las bolsas, tienen la dirección con la persona donde tienen que ir, les llevan los documentos a casa en mano, ...ahora ya hay un poquito más de cercanía... ...se habla un poco, se echa un eh, poco un ratito... Sí. ...esas cosas... ...de hecho la claro. señora que... ...no hay como te lo doy, y me voy bien no, ...no, no, veo, no, no ...que de hecho la señora que tenemos que es una usuaria y fiel... ...desde que comenzamos este servicio... Eh, ...me llama un día y me dice... ...oye Begoña, le tengo que pagar algo a estos niños... ...que son Ay. tan amables... ...de hecho ellos Encantado. casi que discuten por ir... ...porque sí. es, que le, es que les gusta... Sí, sí, ...o sea, es un proyecto que les llena... Sí. Qué bonito también. Sí, sí, qué maravilla, la verdad, el servicio de préstamo a domicilio. Que se una más gente, que sepan ustedes que no tienen que ser mayores, que a lo mejor tienen, yo qué sé, se han roto una pierna, que Dios no lo quiera, pero a lo mejor se han roto una pierna y dicen, pues no puedo ir a la biblioteca, pues llamo por teléfono. Vamos a repetir el número otra vez, 927 00, 00. Y yo no sé si habrá eh, también estas cosas de, lo digo porque de… Quiero leer una novela romántica, pero no sé cuál. Bueno, pues yo te busco una, por ejemplo. Nosotros hay o que... van super, van super, como quiero leer este libro. No, es que ellos se ponen directamente en contacto con, con nosotros, la biblioteca con la y dicen biblioteca. quiero esto, esto y esto. Y unas veces tienen claro lo que quieren, pero la inmensa mayoría de las veces les aconsejamos, les orientamos y les decimos más o menos, pues como ya conocemos, pues esto sí. te puede gustar, esto no. Y si incluso no tenemos aquí el documento que ellos quieren. Se lo solicitamos a otra biblioteca y cuando nos llega se lo enviamos a casa. O sea, sí. que hacemos todas las gestiones. Es que los los bibliotecarios son como libreros. Una vez que tú eres asido de la biblioteca y te conocen más, ya saben por sí. dónde van tus gustos, por dónde van tus uh -huh. cosas. Y dicen, ha llegado uno que te va a gustar. Exactamente. Y sí, sí, eso sí, es sí, lo bonito. Sí. Ha llegado uno que te va a gustar. Antes habrán oído un poco de jaleillo. ...porque han venido los chavales del Colegio Tesoro de Aliseda ...que nos van a visitar este día, han hecho una gincana... ...hola chicos, ¿podéis hablar? ¿Podéis... Hola, buenos días, son muy chicos algunos, es gracioso... ...qué bonito, y están los profesores también... ...y como yo me enrollo mucho, bueno, son 33... ...estaba yo pensando, yo me enrollo mucho, vamos bien... ...vamos bien, tenemos que hablar de lectura fácil también... Y de la exposición Los Incunables y luego participarán los chicos leyendo el pregón del Día de las Bibliotecas. Así que vamos bien, pero vamos a tomar ritmo. Begoña, Beatriz, muchísimas gracias. A vosotros y a ver si difundiendo a sí, por favor, de la radio tenemos esto, más usuarios. Esto es precioso. Sí, sí, el servicio de préstamo de domicilio es precioso. Muchas gracias al grupo Scout. A vosotros. Muchísimas gracias. ¿Yo no sé? ¿De dónde viene Acimú? 493? Pues Acimú lleva llevan cadres 36 años. El nombre... Madre. El nombre no sabemos. Pues ahora mismo no te sé decir. Escultismo, que lo ha dicho ella, porque somos escultas y sí. tal. Esto es... El grupo eh, Scout. Estamos exactamente. En, en, en la parroquia de San José. Claro. Para y, quien quiera... Y el escultismo es un un modo de educar, ¿vale? Los que hemos tenido contactos con es, al aire libre haciendo el azimut es un ángulo de la orientación sobre la superficie de una esfera de una esfera real o virtual no me estoy enterando de nada entonces vamos a dejarlo <risa> vamos a bueno dejarlo. Que para para lo que necesite matemática y yo tenemos un problema no pueden encontrar conceptual. allí exacto en la parroquia en la parroquia de San, San José, José todos los sábados por la mañana así que ya saben ustedes ...están allí, pues Begoña y Beatriz, muchísimas gracias... A vosotros. ...a vosotros... ...vamos a saludar a Manuel Gallardo, que se venga para acá... ...que está sentado ahí entre el público tan tranquilamente... ...creo que está, eh, pero me lo tienen que confirmar... ...José Tejeda, de plena inclusión... ...está José de, de plena inclusión... Que no recibo feedback. Hola, buenos días. Ay, hola, buenos días. Menos mal, porque digo, no oigo nada. Pero sí, muy buenos días, eh, José y Manuel. Hola, buenos días. Vamos a hablar de lectura fácil. Hemos hablado muchísimo de lectura fácil en la radio y hemos leído textos de lectura fácil, pero yo siempre pienso que hay gente que se puede haber incorporado ahora y no saber lo que es la lectura fácil, así que contadme qué es la lectura fácil. Sí, bueno, yo creo que José lo puede decir mejor que yo. Y pues lo... José, adelante. Sí, a ver, así de una manera resumida la lectura fácil, digamos que es un método de elaboración y adaptación de textos y de información eh, dirigida a personas que puedan tener dificultades de comprensión. No es lo que te permite es pues lo dice la palabra además es comprender los textos y la información de una manera de una manera sencilla sí porque además se hacen en, en muchos ayuntamientos se hacen muchas muchos textos con lectura fácil es un poner el programa de la feria pues lo adaptamos sí. a lectura fácil los además. programas de las actividades de la bibliotecas lo adaptamos a lectura fácil lo que yo no sé es porque claro libros hay millones manuel ¿Cómo se eligen los que se adaptan a lectura fácil? ¿Vienen eh, ya realizados por alguna asociación? ¿Cómo se trabaja? Sí, bueno, eh, tienen que validarlo, porque no todos los textos pueden ser adaptados, porque pri primero, eh, la mayoría de los libros en lectura fácil son libros que no tienen derecho de autor, que eso son fáciles claro. adaptarlos… Y luego ahí quevedo ya... se podría bueno quevedo es complicado pero es un poner se podría porque se podría adaptar ya, sí. claro se puede adaptar Alicia en el país de las maravillas también el Quijote exactamente cosas, sí claro. eso sí son fáciles y luego bueno de, depende también de, de los autores si quieren también que sus textos sean adaptados porque una entidad eh, la tiene que validar eso eso lo sabe José ah vale José ...o sea que... claro, el, digamos, sí que el no es que yo me ponga adaptación. y digo voy a hacerlo Exacto. simple... ...no, es que hay un Eso proceso es, de lectura... Es. ...hay un proceso hay un de proceso, escritura en lectura fácil... ...hay un proceso, hay unas pautas... ...o sea, existen unas pautas europeas... ...para adaptar la, la información en lectura fácil... ...y también existe incluso una norma UNE española... ...digamos que te, te da unas pautas y unas recomendaciones... ...para que tienes que seguir... ...para ofrecer esa información fácil... ...y después de esa adaptación es necesaria la validación de ese documento vale. o de esa información. Me explico, la sí. validación es que personas con dificultades de comprensión o en nuestro caso, por ejemplo, que, que trabajamos con personas con discapacidad intelectual, tienen que leer ese documento o esa información y decir, y validar, me entero y o sea, eso está bien. decir, claro. Eso es. Eso es. Exactamente. Sí, porque además hay, o sea, habrán visto a lo mejor textos en lectura fácil, esto es radio y no se lo podemos enseñar, pero son eh, tienen líneas cortas, no están sí. justificados, tienen que usar un lenguaje sencillo, eh, sencillo. Eh, las, las metáforas se evitan, claro, eh, las, eh, por ejemplo, números también se intentan evitar, es, tiene una serie de características la lectura fácil. Claro, Se estaba acompaña, yo pensando o sea, en personas, por ejemplo, de trastorno de espectro autista, que a lo mejor la metáforas sí, no la entienden, etcétera. Exactamente, claro. y la, importan la importancia de la lectura fácil es que abarca a un montón de colectivos, es decir, inmigrantes, a personas con problemas de senilidad, eh, a niños, importantes sí. importante, con dislexia, claro. con TDA, eso, la importancia que, que, que adquiere la lectura fácil es esa, ¿no? que abarca un montón de colectivos. Exacto, sí, porque siempre pensamos, por ejemplo, discapacidad intelectual Pero no, hay un montón de sí, gente sí, sí. que se beneficia Eso de es. esta lectura fácil eh, sí. No sé, José, si tenéis, o Manuel, si tenéis algunos libros más demandados en lectura fácil o no ¿O cómo? Pues mira, eh, tenemos un club de lectura eh, que lo lleva al CEI, al CEI Cáceres Y ahora mismo están leyendo el lazarillo de Tormi ¡Qué bonito! ¡Qué divertido! Sí, sí Sí, qué divertido, qué bien. Y José, no sé si en plena inclusión desde, hay algunos que les gusta. Sí, por ejemplo, hoy sin ir, sin ir más lejos, no, el, bueno, con motivo del Día Internacional de las Bibliotecas, eh, Plena Inclusión Extremadura está ahora mismo, en, ha organizado un acto, el cuatro encuentro de clubes de lectura fácil aquí en Mérida, sí. donde se van a compartir muchas experiencias y a valorar sobre todo ese enriquecimiento personal. ...que le ha supuesto a las personas con discapacidad intelectual... ...el tener acceso a la, a la lectura adaptada, ¿no?... ...no olvidemos ah. que es un... ...que es un derecho sí. de todos y todas... ...entender la información que nos rodea, ¿no?... Exacto. El, ...desde el 2014 Plin Inclusion tiene una biblioteca... ...de lectura fácil, dispone de más de 60 ejemplares... ...de, de libros adaptados, ¿vale?... Sí. A través de la página web de pleninclusión.org se puede, digamos, ver todo lo que todo lo que se tiene en esa biblioteca, se pueden solicitar los préstamos, etcétera. ¡Qué maravilla! Pues nada, que vaya muy bien el programa de lectura fácil. Sí, bueno, yo... Eh, Algo que ya estoy... Está, eh, Manuel está mirando un folio y digo, ¿algo me quiere decir? Sí, no, mencionar que el próximo 14 de diciembre tenemos una jornada de, de difusión de la lectura fácil... Y contaremos, por supuesto, con, con, con José, con, con OACER, con Plena Inclusión, con entidades que trabajan en clubes de lectura, de lectura fácil, como Alcey, como Aspa Inca. Y tendremos dos mesas. No paráis ¿no? de organizar cosas. Bueno, eso es importante. Que muy bonito. Sí. A, a pesar de que no no, ten, no hay dinero, ya. intentamos Lo han repetido siempre... a todos. Por favor. Más dinero para uh -huh. las bibliotecas en general. Sí, y... Mira que yo lo iba a preguntar y luego iba a decir, me van a decir lo mismo de siempre, como cuando hablo con directores sí. de museo o cuando... Que, que claro que la, siempre la hace creatividad falta también y... aumenta cuando cuando faltan los recursos sí pero no hace falta ser tan creativos no hace falta ser tan creativos, <risa> <risa> no no ser tan creativos. <risa> estaba yo pensando ojalá haya más fondos para las bibliotecas el año que viene porque además hacen muchas cosas y ya saben que no están dejando a nadie atrás y eso es sí, algo eso es que nos encanta hay otra cosa voy no sé si está Teresa por ahí si sí, está en primera fila y todo, esto ya de no ver, esto no puede ser. Manuel y José, muchísimas gracias. Gracias a ti. Hasta luego. Hay una exposición Un maravillosa. Es que voy rápido porque, porque están aquí los chavales del Tesoro de Alicera y quiero que les dé tiempo a leer. El manifiesto. Y mmm, quedan 20 minutos, un mmm, poco más o menos, para que terminemos este especial. Teresa Gómez Pérez es técnico de la biblioteca también. Ya sabemos que no hay dinero, Teresa. Muy buenos días. Muy buenos Teresa. días. Pero sí hay incunables. Eh, ustedes, claro, cuando se habla de incunables se piensa siempre. Libros muy antiguos, son, son del siglo XV. Y hay una exposición preciosísima con libros, con sus miniaturas y sus… Qué bonitos son. Pues sí, cuando... Son, son bellísimos. Son bellísimos, son bellísimos. Y lo más increíble es que eh, los documentos tienen más de 500 años sí. y uno los ve con esa perfección del papel, de las tintas, de los dibujos, que es lo que mmm, durante... Normalmente, durante el tiempo de trabajo de la biblioteca, esos documentos están eh, resguardados, conservados, etcétera, con etcétera, su lo que, medad, que, con, con, su, con su control con de su humedad, de temperatura, y lo que queríamos sí. era sacarlo al público y que la, el público y los ciudadanos conozcan esa parte de la biblioteca, también muy importante, que es la conservación eh, del fondo antiguo de la biblioteca. Que es absolutamente maravilloso. ¿Cuál es el que más te gusta? Pues yo, si tuviera que elegir alguno de los documentos que están en la exposición, elegiría el libro de Aristóteles, un libro impreso en Valencia en 1473. Sí, hay un apartado de la imprenta de Valencia en esta sí, exposición. Sí, el, el, el, y en, de hecho el guión un poco de la exposición es ir haciendo un recorrido desde el manuscrito, que es el primer documento que se fue, que se ve, hacia la aparición de la imprenta de Gutenberg, que ahí hay un facsímil de la Biblia de Gutenberg y los primeros incunables. ¿Cuáles son los más importantes de la exposición? Los tres españoles, sí. porque celebramos precisamente los 550 años de la llegada de la imprenta a España. Y de esos tres incunables hay uno de Valencia, uno de Sevilla y uno de Salamanca. Sin duda, Andel Valencia es... Por su singularidad, por su riqueza de ornamentación, sí, por es... la calidad del papel, de las tintas, de su factura material y porque es muy, hay muy pocos ejemplares en el mundo... Y uno lo tenemos, ¿Tenemos aquí. Tenemos eso, iba a decir yo ahora. Y uno está aquí. Pues también de ahí su importancia. Si tuviera que elegir alguno, elegiría el de Valencia, el incunable de Valencia. ¡Qué maravilla! Yo estaba pensando cómo, cómo acabó esto en la biblioteca de Rodríguez Moñino María Brey. Pues, a ver, hay que pensar que esta biblioteca, no en este edificio, pero sí como institución, se crea a mediados del siglo XIX. Con las leyes de desamortización a las órdenes religiosas y a los eh, órdenes militares, no solamente se le quitan las propiedades de, de tierras y casas, palacio y monasterio, sino que se le quitan los libros de sus bibliotecas. Que la ley decía que tenían que ir a la capital de provincia y formar el. El germen Como el, germen de y el archivos, origen claro. de la biblioteca provincial. Ah. ¿Cómo llegan aquí esos libros? Vienen los libros de Guadalupe, de San Benito de Alcántara, de San Francisco el Real de Cáceres, de Herbás, del convento de Trujillo, de Plasencia. Todos los libros de esas bibliotecas monásticas... Estoy pensando en una bacanal de libros. <risa> llegan hasta Qué maravilla. Aquí, llegan hasta aquí... Se conservan, y ese es el origen eh, de los fondos antiguos que están aquí en la biblioteca, de los cuales tenemos más de 30.000 volúmenes. Es que, además, yo estaba pensando en la… Vamos a ver, de esto cuando… Te pones a hacer limpieza y ver tus apuntes de la facultad que el papel ya, dices, esto lo voy a tirar porque el papel ya está deshecho. <risa> o si pensamos en el papel de un periódico, o en el por papel ejemplo. De un periódico, exactamente, digo, o que dicen, no, tiene una vida de 80 años y tú luego ves incunables del siglo XV y dices, oh, qué maravilla. No sé qué vamos a alegar. Bueno, esto sí se lo vamos a alegar a las generaciones futuras. Pero lo que yo no sé si... Sí, Sirven como objeto de investigación con o oh no. ¿O solo.? Sí, estos, los incunables y el fondo antiguo en general, claro. eh, son objeto de investigación porque que cuando uno hace una edición crítica de una obra de Aristóteles, por ejemplo, tiene que ver tiene, claro. todas las traducciones que ha habido de Aristóteles. Si uno va a hacer una historia de los libros de Guadalupe, pues necesita ver los libros que había en Guadalupe, mm. etcétera, etcétera. Entonces sí, son motivo de objeto de investigación. Nosotros lo que hemos hecho del Ministerio de Cultura desde el año 2008 aproximadamente es digitalizar. digitalizar Claro, los documentos más importantes que tiene la biblioteca para que desde cualquier rincón del mundo, con un golpe de clic, alguien esté viendo el libro que tenemos aquí en la biblioteca y no se tenga que desplazar y no los toqueteen, muy importante. Muy importante. Que luego hay guantes y estas cosas que hemos visto siempre en reportajes, la gente con los guantes, el guante que no suelta polvillo, no sé qué, pero... Los pincelitos, y todas estas cosas, pero... Sí. Pero es cierto que el otro día que hemos tenido una visita de estudiantes de la universidad, yo les decía, digo, sí, es muy bonito y muy cómodo estar en tu casa y consultar cualquier documento eso es maravilla. en cualquier parte sí, del mundo. Eso es una pero lo que tenemos que saber es que en Cáceres tenemos joyas maravillosas que están a disposición de cualquiera que lo quiera consultar con sus debidas medidas de seguridad, pero que los tenemos aquí, que es un fondo muy desconocido para el público en general, es conocido sí. por parte de los investigadores, pero que ahora queremos mostrárselo también al público. Bueno, y de hecho hay… Mmm... Cuando yo he estado entrando y saliendo de la biblioteca para ver así salas y cosas, eh, eh, allí había un montón de gente mirando los incunables, o sea, que ha tenido un exitazo la exposición. Sí, llama mucho la atención, estará claro. la exposición hasta el día 31 de octubre, o sea que queda una semanita para verlo. Eh, ofrecemos la posibilidad de tener una visita guiada para intentar entender para intentar entender y comprender mejor las características y los eh, de esos documentos y ah, haremos bueno, escrito, una visita guiada sí, sí. mañana martes a las doce. ...y este jueves a las 6 de la tarde. Vale, las... con horarios para que todo el mundo... ...los que trabajen de mañana y los que trabajen de tarde... Todo el venirse. mundo pueda venir por la biblioteca... Exacto. ...a disfrutar de la exposición. Qué maravilla, la verdad. Es que es, que, es, que, es que muy bonita, Teresa. Es muy... A mí es que los libros antiguos me gustan mucho, ¿vale? Mm. O sea, soy muy loca de los libros antiguos. Y primeras ediciones y Sí. Como... Luego no tienes dinero para comprártelo, pero es... Bueno, esto no hay dinero en el mundo que lo pague... ...y además tienen que estar en un sitio público... ...señores, pero... Es... Cuando ves los libros ahí dices, ok, y además yo era una de las que desconocía, que claro, porque siempre pienso en bibliotecas como fondo moderno. Vamos. Fondo moderno y pero, actividades, actividades para niños y para claro, adultos para y de adulto cuenta y, y tal, claro, pero, pero es verdad no. que somos legatarios de un fondo que tenemos que conservar sí. para las generaciones posteriores y futuras, claro. Sí, sí, sí, desde el siglo XV hasta el siglo 32, es un poner, <risa> o más. Así que, Teresa Gómez Pérez, muchísimas gracias. A vosotros. Nos quedan, son casi menos 10. Yo voy a decirle a los chavales que suban ya. Por favor, que están, mira, mira, mira, se levantan y todo, qué maravilla, ole. qué van a leer el pregón. Que además son niñas, me encanta porque las mujeres leemos más, de eso no hemos hablado con María Jesús, pero las mujeres leemos más que los hombres, eso, no podemos decir. Hola, Hola. Hola. ponte ahí, y tú ahí. ¿Cómo os llamáis? Eh, yo me llamo Miriam. Yo Lucía. Hola, pues Lucía y Miriam. ¿Quién va a empezar? Yo. Venga. Buenos días. Hoy es un día de fiesta para todas aquellas personas que hemos hecho de la lectura una forma de vida y una pasión compartida. Así que traigo para celebrarlo una historia que espero que os guste. Era una vez una escuela en un camino mágico hecho de pasos de colores que llevaban hasta un bosque encantado. Los habitantes del bosque eran asombrosos y no eran humanos. Del tronco de los árboles nació la esencia de la que se habían formado sus cuerpos. Con sus lenguas de papel contaban historias milenarias, sobre hadas, personas, duendes o personajes fantásticos. Es por lo que esto, por lo que cada día los niños y las niñas de la escuela preguntaban, «¿Hoy es el día mágico?». ...porque un día de cada semana era señalado para visitar el bosque. Todo es fascinante para durar durante el recorrido impregnado siempre por la emoción. A la llegada el silencio, el silencio es imprescindible como fórmula hechicera de entrada. Ilumina el camino y da al paso al ritual. Os preguntaréis ¿cómo es posible que haya un bosque dentro de una escuela? Es fácil de responder porque es su biblioteca. Allí cada día, en el centro del bosque de papel, sus habitantes mágicos los libros invitaban con sus páginas a alguien a disfrutarlos y cada día una maestra lee un libro en voz alta. Ella pone música y vida a lo que inicialmente parecía inerte en la letra impresa, la emoción contenía en las orejitas que inicialmente parecían inerte, eh, desborda entonces por la estancia. Estas visitas semanales en, a la biblioteca escolar, tan esperadas por los niños y las niñas, no son más que el preludio de lo que la escuela desea, que, se, que sea un hábito en su vida. Un día... ...la maestra recibió en su teléfono móvil un mensaje de, la, de parte de, la, de una familia lectora... ...en el que le explicaban como que su hija, una niña de cinco años... ...ojeando los libros de la sección Infantil de la Biblioteca Pública Rodríguez Moñino... ...de Cáceres, que se había soltado a leer exponen, expon, espontantemente menuda noticia... Eso no para incluirla en, el pre, en este pregón, acompañaba al mensaje un juguetón de los primeros escar, escarceos amorosos de un incipiente lectora con las letras. Esa pequeña lectora ha encontrado el camino de un bosque encantado aún mayor que el de su escuela. Ha descubierto la magia de una biblioteca pública un espacio para el conocimiento y la interacción cultural, un lugar para saber. Esta es la historia y aquí acaba la parte mágica, la difícil, viene cuando salimos del bosque. Os contaré por qué. Son tipos duros para la paz y los libros no se han escapado nunca de las amenazas, ya sea con censura o destrucciones como ocurre en las, guerras, en las guerras. Vivimos una época convulsa, pero las bibliotecas siguen ocupando un espacio esencial, como garantes de la libertad, permitiendo que la diversidad de ideas sea compartida y potenciando el pensamiento crítico. Bibliotecas y valores democráticos para entrechar estrechamente, estrechamente unidos. Este es, pues, mi mensaje de hoy. Transmitimos las nuevas generaciones el amor por las bibliotecas, porque ellas son las esperanzas del futuro con la paz y libertad. Es por eso que no pudo acabar sin citar a la que para mí es una de las grandes escritoras españolas, que nos han guiado a muchas personas hacia la lectura. Gloria Fuentes, sus palabras resumen la esencia de mis anhelos como maestra, lectora y poeta. Un niño con un libro de poesía en las manos nunca tendrá de mayor un arma entre ellas. Yo añadiría al menos... ...que le obliguen a hacerlo y no tenga una biblioteca... ...en la que cobijarse para leer la vida... ...y mirar hacia el futuro. Muchas gracias y feliz Día Internacional de la Biblioteca Pilar Alcántara. ¡Qué bonito! ¿Os gusta leer a vosotras? Sí. Vale, ¿qué leéis? ¿Te gusta leer también? Sí. Vale, contadme algo que hayáis leído que os guste. Pues yo en el colegio he leído libros de mayores... Y oh. biologías. Oh. ¿Biografías? Sí. ¿De que cuentan la vida de la gente? Sí. Eso, ya está. ¿Y tú? Yo he leído biografías de personas muy importantes de la historia y, y también libros infantiles de fantasía y de hechos reales. Vale, ¿y alguno que os haya gustado mucho? ¿Que os acordéis? Porque a mí a veces me preguntan, ¿te acuerdas de, de un libro que te haya gustado mucho? Y te pones a pensar y dices, ¡Ah, no me acuerdo, pero a lo mejor os acordáis. Eh, pues uno, uno que me ha gustado mucho ha sido Los dos mundos de Zoe, que es una niña que tiene dos vidas, una de los libros y la otra regal. Ah, qué bonito. Yo Teresa Calcuta. Ay, fíjate. <risa> Teresa de Calcuta, que tiene un libro, por cierto, pero ella un poco para. Pero la vida de Teresa de Calcuta es muy importante. Pues ya sabéis, qué maravilla. Bueno, ¿y tenéis biblioteca en el cole? ¿Y la usáis? Sí. sí. ¿Se usa? Por ahí hay profesores y todo. Están diciendo que sí, que se usa. Vente para acá, que nos quedan dos minutos Vente para acá, claro, porque está hablando allí desde el inicio y no, o sea, desde el final de la sala sí, Y no se queremos, oye Vente para acá al, al micrófono ¿Cómo Mi, te llamas? Buenos días, me llamo Roberto Buen. Hola Roberto, sí, profesor de... Profesor de Educación Física y también encargado de la biblioteca Ay, mira. Que intentamos dinamizarla Que hagan actividades, que tengan todos los niños, los niños algún librito en casa Y lo que quería decir, Carlos, que estamos leyendo, por ejemplo la adaptación de Rosa Navarro que tiene del Quijote Nos estamos leyendo por Librarium Es ¿sí? una aplicación que nos... ...nos oferta la Junta de Extremadura... ...en la que los niños pueden leer a través de... ...son lecturas digitales a través de Internet... ...y también les gusta bastante... ...porque nos permite a los maestros añadir en los libros... ...anotaciones... juntarles vídeos... alguna preguntita... que además de, de aclararles a ellos... ...les motiva también porque los podemos poner cosas... ...que les motiven a lectura... ...así que bueno, ese es, ese es nuestro trabajo... dinamizar la biblioteca e intentar que lean también... ...en el soporte digital que nos ofrece el Librarium... ...teniendo en cuenta también... ...los riesgos de salud que tiene el abuso de las nuevas tecnologías. Sí, que luego no vemos, no vemos nada, vale, pero... Está bien librario, pero no, no debemos dejar los sí, libros tradicionales papel, de papel Sí, pero el papel es muy bonito parte, y no te queda ciego mientras... ...con la tablet. Eso es, eso es. ¿Y eso, la educación es. física cómo la llevan? Ah, bien, nos gusta mucho. Pues, ¿Cómo, ya, ¿cómo lleváis la educación física? Bien, bien. Vale. Voy a decir, si alguien es patoso como era yo... ...algún día de verdad descubriréis un deporte que os guste, lo juro... No, no. Sí, ...de pero... verdad, yo era patosa y no hacía deporte... ...y ahora he descubierto que levantar pesas me gusta... ¿Vale? ...o sea, mmm, lo, digo porque, lo digo porque claro, se corre, se corre Roberto... Sí. ...y pues yo correr no, claro. no o sea, nosotros correr el... no, pero el deporte es muy importante... Sí es, ...sí, es importante, pero sobre todo el disfrutar de, de los juegos... ...del movimiento, del trabajo en equipo, de compartir un tiempo de ocio con los demás... En nuestras clases, en la, la capacidad de física o la, la forma física de los alumnos no es lo importante. Lo importante es, es pasar un buen rato ¿Tú con los amigos. por qué no me diste clase a mí? Es lo que yo estoy pensando. En otra época. O sea, ¿por nosotros qué no da, me dio clase Nosotros a mí? dábamos vueltas, hacíamos flexiones, abdominales y eso para que no le gustase Y el no plinto pasa... y el potro, que no yo pasamos. me estampaba con el potro y el plinto, por Dios, qué horror, ¿sabes? O sea... Bien, pues muchísimas gracias, a que se nos acaba el tiempo. Gracias por muchísimas gracias, gracias chicas. Gracias. Muchísimas gracias. Y se nos acaba el tiempo. Yo no sé si Mané está por allí, porque, claro, yo estoy. Mira, qué bonito. Claro que estoy aquí, claro Hola. que estoy escuchándote y escuchando Claro, a todos. digo, no claro sé, sí. porque no oigo nada. Solo oigo la biblioteca, no, los no, sonidos no, de lo, la lo lo lo biblioteca muy bien. Rodríguez Moñina María Brey, me lo ha genial. Pero claro, yo me estoy imagino. aquí mirando y digo, pero no veo en la radio, lo llamamos Los Pitos, ¿vale? Que es. ¿Cuándo? Son los pitos, son los pitos, ahora los escucharéis. Explícalos, explícalo, es... explícalo, explícalo, venga. Son que cinco segundos. segundos, son cinco segundos de señales horarias para decir, son las doce, ya llega el boletín informativo, ahora los escucharéis. Un abrazo enorme, Mané, nos vemos ahora en una hora y pico. Besito. Gracias, Olga, gracias. Pues nada, ya han escuchado, hemos estado esta hora en la Biblioteca Pública Rodríguez Moñino María Brey de Cáceres, celebrando este Día de las Bibliotecas. Unos lugares magníficos. Acérquense a la primera que...